que la entrevistaste, yo tengo un programa que se llama Travel and Cars que es de autos, ya que si sí, a veces me toca hacer las entrevistas de los autos pero no me queda de otra y todo el mundo me ha dicho le quieres confiar a la escorpión y como escorpión no hay dos y jamás habrá dos pues ¿Por no? qué te has hecho tan famoso y cómo haces tan bien? tu trabajo nos encanta porque soy un dios, eh, humildemente eso te lo digo soy perfecto y, este, y sí efectivamente eh, pues Mónica estuvo, estuvo ahí junto a mí porque me lo pidió, me lo rogó, luego no se quería bajar, ya no sabía cómo hacer. Pero, pero no te preocupes, Mónica, yo, yo siempre te tendré en mi corazón. Y sí, efectivamente, estamos haciendo ese concepto de escorpión al volante desde hace ya varios años. La gente le ha gustado un chingo. Y no te preocupes, puede ser copión. Al cabo, hay muchos copiones que todos están este, llegando ahí. Pero como el escorpión, eh, pues no hay no, dos. No, pues eso no, ya. sabemos que me mirado o sea, no le sale, por más que intenta venga la alegría a replicar lo que yo hago, lo intentaron con Tania subiéndole a un carro, no le salió, ahora lo intenta con Roger poniéndole una máscara, no les va a salir, como yo, no hay dos. No, no, no, salir de Chichibú, digo este, que Me este, gusto que se hayan renovado, este, ¿tú, ¿cómo se llama tu nombre? Sí, sí, sí. ¿Ya, ¿ya te te ¿ya set, Ah, pues es que no te reconocí con ropa, yo sí. que te tengo... Hoy vienes muy tapada Gracias Oye, tardes, ¿eres ya? guapo? ¿Por ¿Es que no me ves? No, pero con, sin tu ¿Eh? máscara, yo, yo quisiera Yo no tengo máscara, sí con la jeta dorada No, seguro. es cierto Claro que sí, tócame Ya veo, oye, ya estoy viendo que su barba es güerita es, Me lo voy a sabrosear al escorpión Mira, Oye, un día Oye, ¿cómo escogiste ¿verte? tu outfit para, para hoy? ¿Cómo se transforma? ¡Guau! Wow. Vale más que disparamos? todos tus estudios, si tuvieras. <risa> Erika, Erika, tú y yo tenemos ¡Erika! ¿Vieron cómo él está agarrando? No hay, hay problema, es Oye, ¿Por qué no le buscas a su no, novio a Erika si sí está sí, es como... guapísima? Pues porque no me gusta compartir, güey. ¡Ah! qué crees? ¡Ya los dejo! ¿Yo por qué lo voy a dar promoviendo? De va si rato! Oye, escorpión, pero te fuiste a Estrella TV y, te, y le robaste el presupuesto. Al final, te, tu programa es el que mayor rating tiene y seguramente es el que cobra más caro, ¿no? Obviamente, de lo bueno o poco. O sea, hice el late night y después estuve ahí eh, de juez, de los, este, este de Tengo Talento, e eh, hicimos los especiales de Navidad y de la Día de los Padres y demás. Y pues sí, ya saben que si quieren que esté el dios del internet, el oro cuesta, y cuesta caro. Oye, ¿seguirás allá? ¿Seguirás en Estrella con Don Cheto? ¿Seguirás por allá o, o regresas a México? Voy, vengo, me regreso y ya sabes, o sea, lo, lo chido de esto, por lo menos así yo lo veo, es que puedo tener eh, mis canales y crear contenido eh, exclusivo para mí, y de repente aventarme una canita al aire con quien sea, con cualquier televisora, ya sea de aquí de México o del extranjero, hoy estamos muy abiertos, y qué chingón que podamos ser todos claro. parte de una misma familia. Oye, Scorpio, y por ejemplo, ¿qué opinas del estado de Eugenio Derbez, ¿Un personaje que tú has tenido y que te admira mucho y los dos creo? ¿Te lo han criticado mucho en Acapulco porque no dicen que pues no cumplió? Pues, no cumplió con qué? ¿A, qué, a, ¿A qué quién no le a cumplió al, al estado de Guerrero con casas y con es, la... es que está bien difícil porque ¿verdad? el Eugenio, yo lo conozco personalmente y a pesar de que es una persona no, no, no, desagradable que me cae muy mal pues lo respeto porque es mi suegro en primer lugar en segundo lugar, pues porque haga lo que haga de todos modos lo critican si, si dice que hizo, ah, que por qué cacarea y por qué está diciendo las cosas altruistas y las está presumiendo eso no se dice, y si no lo dice, ah por qué no lo dice, seguramente no hizo nada ese güey y muchos otros no dicen muchas cosas, que gente que no se entera, oigan, vale. el público en general y los medios de comunicación no lo llegan a saber porque no lo están cacareando. No significa que no lo estén haciendo, entonces seguramente Eugenio está haciendo eso y más. Oye, ¿vas a viajar con nosotros? No se sé, depende a dónde vayan. ¿A dónde te gustaría que te invitaran? A Timbuktu, ¿te sabe o no no. no? no, ¿otro? ¿No te sabe? No, no me sale, no me sale el presupuesto a favor de que exista este monumento de eugenio en acapulco la verdad no yo creo que se lo merece más el escorpión dorado eh, porque además me copió el color del el monumento sí. y además este pues, le salió como raro no pues, más bien parece este resortes pero, pero... Es que a ricardo <risa> Cázares les <risa> venga la alegría ¿no? a ricardo pero con anemia no <risa> Está básicamente sí. ¿no? este pero pero si sí, pues, eh, lo estimo porque ya te dije a él eh, le agradezco toda la vida, ya fuera de Motorreo, que haya traído a la vida a Ice Linder Porque gracias a eso estoy enamorado. <risa> demás, Todo el mundo sabe que sabes mis babas con eso. Con que haya besado a una. Ya todos saben los demás. ¿Con cuántas Con <risa> todas con las que se acumulan en el camino. Pero más de sí, de más de sí, de más la Parte de Gareta, Airee Terbés, Ana de la rejera. Y todas ellas son, este, pues ya, ex-esposas que vivimos y con nuestro y que lo hemos superado. Ella no la supera, yo ya la superé, pero le tengo un poquito de en dorado en mi empoderado, mira, toca a mí, acaríciame para que veas el efecto. Ah, al revés, qué vole, viste, viste, viste, viste, totalmente. Esto está bañado en oro. Este, me hice una chapeada en todas partes estudiaste? Yo no estudio, yo soy un dios, yo todo lo aprendí este, y todo lo enseño, básicamente. ¿Todo lo enseñas? Todo lo enseño. ¿No puedes enseñar eso en nuestro programa de Travel and Cars? Sí, mira, ahí está el peluche en el estuche. Te vamos a invitar a viajar, ¿cuál es tu viaje favorito? ¿Eh? Es un honor si me regala el uno. El viaje que te vas a dar oliendo ese pinche pelo. Es un honor recibir <risa> tu pelo porque sé que se lo regalas a tus invitados.